gente, muy buenas tardes, va, ya buenas noches, ya son las 8 de la noche, en, en un nuevo día de, de cuarentena, eh, y, y bueno, y que creemos que va a haber muchos más, hola Adi Acevedo, buenas noches. Eh, nada, trayendo buenas noticias, eh, tres, cuatro, cinco, las noticias que busco y busco y busco, porque creo que lo que nos toca en este momento eh, es hacer esto, es eh, eh, tener eh, buenas noticias. ¿Para qué? Para tranquilizarnos, para... Los que están sufriendo la cuarentena. Yo lo vengo diciendo en los anteriores videos que por suerte yo no, no, no la sufro la cuarentena. Para mí está, está bárbaro. La verdad que estoy re contento de, eh, de estar en casa eh, tranquilo. Prácticamente no, no salgo. Pero bueno, también sé que hay muchas otras personas que la sufren la cuarentena. Así que bueno, la idea es todas las tardes, noches, más o menos a esta hora, eh, traer tres, cuatro o cinco buenas noticias. Hola Patricia, Pepicelli que se unió. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, y la primera... Eh, eh, que no sé si es buena noticia, pero sí es buena noticia que nuestro eh, presidente haga estas cosas. Es eh, que Alberto nos pidió a todos que, que pongamos en nuestras fotos de perfiles de Facebook eh, el quédate en casa. Eh, así que, nada, pueden entrar a, acá a este link y, y se bajan el marco eh, de Quédate en Casa y va a aparecer la foto que ustedes tienen eh, de perfil con este marco. Eh, y está bueno, está bueno para ir demostrando de que estamos más unidos que nunca, de que estamos más al lado del presidente, yo me imagino, no mirando puntualmente a él mi perfil o tu perfil, pero mirando todos los perfiles y, y viendo que todos los perf que muchos eh, perfiles de Facebook dicen eh, quédate en casa, eh, me imagino que también lo hacen sentir más acompañado en esta gesta, que nosotros tenemos que entender es muy importante que entendamos esto. Alberto y Cristina se jugaron su futuro político por privilegiar la vida a cualquier otra circunstancia. Esto es muy valorable. Esto es lo que tenemos que valorar. Por eso me cuesta tanto... Entender a muchos compañeros, inclusive, eh, que se quejan de tener que hacer la cuarentena. Yo entiendo, no todos están en la misma eh, posición económica como para afrontar esto. Pero ustedes imagínense que si eh, Alberto hubiera determinado esta cuarentena, y, y en Estados Unidos sin hacer cuarentena, o en Brasil sin hacer cuarentena, eh, no hubiera pasado ningún desastre. Hubiera habido alguna que otra muerte y nada más. ¿sí? Imagínense que el hoy Alberto y Cristina tendrían que estar presentando la renuncia. Porque no se los hubieran perdonado. ¿Quiénes? No nosotros, los grandes poderosos. Y a pesar de eso, él se la jugó completo y tempranamente puso la cuarentena. Entonces yo sé que hay personas que necesitan salir a la calle, que necesitan eh, caminar, que necesitan eh, tomar aire puro. Yo sé que no es lo mismo... Estar en una casa, como estoy yo, que estar en un departamentito chiquito. Sé que no es lo mismo en los eh, barrios más carenciados, donde no tienen instalaciones eh, de vivienda eh, dignas como para quedarse adentro de la casa. Yo todo eso lo entiendo. Pero bueno, es un sacrificio que tenemos que hacer entre todos. Todos, todas, todes. Tenemos que hacer ese sacrificio. Que ya les digo, para mí no es ningún sacrificio yo. Eh... Bueno, la otra buena noticia es que... Miren qué lugar hermoso. Acá lo tienen en la pantalla, lo pueden ver. Se... Eh se está terminando de eh, hacer en, en Tecnópolis. El Poder Ejecutivo oficializó con la publicación en el boletín oficial de hoy la contratación de una empresa encargada de desarmar el microestadio el predio ferial de Tecnópolis, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, donde ya se está instalando un hospital de campaña para asistir a los enfermos de coronavirus. ¿Sí? Y esto, la verdad, que es una noticia muy buena, que nada, estamos, yo no digo que no vaya a haber casos en Argentina, de hecho los hay, hay 1.700 y pico de casos, hay muertes también, sesenta y pico de muertes, eh, las cuales lamentamos muchísimo, pero... Lo que digo es que quedándonos en casa le estamos dando tiempo al gobierno a que se prepare ante una escalada de casos, ¿sí? Acá eh, va a haber cerca de 2.000 camas, en, según TELAM. ¿sí? La otra cosa... Eh, es que, bueno, hoy Alberto eh, Fernández estuvo eh, reunido por videoconferencia con los gobernadores e intendentes y, y se pusieron todos de acuerdo y el aislamiento sigue. Eh, el, el intendente de acá, de la ciudad donde yo vivo, de Mar del Plata, eh, ya dijo que a todos los... ...que intenten venir en Semana Santa, eh, se les va se los va a detener en la ruta o en las entradas a Mar del Plata... ...y se les va a confiscar el auto, más allá de eh, obligarlos a hacer la cuarentena. Eh, después tenemos, yo digo que es una excelente noticia que salió en el destape, que AFIP halló 950 cu eh, cuentas sin declarar con 2.600 millones de dólares. Se trata de cuentas radicadas en el exterior que no fueron declaradas ante el fisco. Y acá tenemos que entender esto. Esa, esas cuentas que no se declaran son producto de plata que nos robaron a cada uno de nosotros los argentinos. Cualquier cuenta que está en una guarida fiscal, en un paraíso fiscal o como le quieran llamar, y los invito a que miren una película buenísima que se llama La lavandería con Meryl Streep, y que iban a entender ¿sí? cómo no es eh, legal como quisieron hacernos entender, como nos quisieron hacer ver que era legal hace, eh, en el gobierno anterior que era legal tener en un paraíso fiscal la plata. No es legal, es robar Entonces ya no importa si esa plata salió de una actividad extremadamente delictiva, como el narcotráfico, eh, o el secuestro, o el robo, o si es de una actividad eh, no tan delictiva, digamos, que, que es producto de... Una, una empresa que se tiene en el país. ¿Por qué? Porque si la sacaron sin declararla, la están robando. Tuvieron que haber usado artilugios para poderla sacar sin pagar los impuestos que le corresponden cobrar al Estado argentino. Entonces, esta es una muy buena noticia porque se, ya se descubrieron eh, estas 950 cuentas ya se verán de quiénes son y ya se verán cómo se hace para que estas personas paguen el impuesto correspondiente a estos 2.600 millones de dólares que tienen que pagarlo. Y eso seguramente va a ser eh, dinero que va a ayudar en este momento de crisis en Argentina. Bueno, gente, esas son las buenas noticias que les tengo hoy. Perdón, me fui para cualquier otro lado. Eh, gracias a todos los que se conectaron, aunque sea un ratito. A eh, Carlos Alberto de Peri, a Victoria González, a Nani Nani. Hola, Nani. A Leandro Bergero, a Eduardo Javier Niela, a Jessica Soledad Pinilla. Gracias por haberse unido. Eh, estas fueron las buenas noticias que tuve para hoy. Mañana espero poderles traer noticias todavía mucho mejores. Eh, les mando un abrazo muy grande a todos. A todas, a todes. Chao, hasta mañana.